De camino a las Américas, nos íbamos a ir al norte de la isla a una hora y media de aquí, pero nos han dicho que igual están cayendo bolitas, así que vamos a chequear si hay olas y si las hay, pues a surfear. Y si no las hay, pues igual nos vamos una hora y media hasta el norte a patinar un poco. Todo depende de lo que veamos ahora cuando lleguemos a la playa. Prioridades, first. What do you think? Surfing. ¿Qué piensan ustedes? This is Rose. Yo no comprendo. <laughs> what should we do? Do whatever you, what makes you happy. Oh, I don't know what makes me happy. <risa> I know. Soy Paula, mejor conocida como la tiquismiquis de las olas, y con esto no me conformo. ¿Vamos al agua? No, no good waves here. Malísimas. Miquel, mejor conocido como el más enchichado del planeta, se quiere meter hasta aquí, tío. ¿Hasta cuándo ¿Hola, se qué quedan? tal, tío? Ok, saludar a alguien que estáis. Eh... Eh, vale, yo quiero saludar a Julio Martínez, vale. No! <risa> Hola. ¿Qué, cómo están las olas? habéis metido? Una mierda, la verdad. Sí, no, está muy bueno. Nosotros no, vamos a ver Fiteni, a ver. Nada, Acabamos nada. de ir y este ¿Nada? yo creo que a peor, eh. Oh, bueno, bien. venga, chao. ¿eh? Ok, chao. No Wallace en el sur, así que nos vamos al norte a hacer un poquito de skate. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Es beautiful. ¡Oh, my God. ¡Oh, mira la luz que viene! Hemos encontrado una carretera espectacular Un poquito más empinada de lo que nos la esperábamos La última vez que me tiré por una carretera en el vlog No sé si os acordáis Mi espalda acabó... ¡Tire ah! ¡Tire, tire, tire! ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, tío? Te... Me he mandado ah, heavy, eh, tío, contra el asfalto. Me He apoyado la mano y luego la espalda, hermano. Y he deslizado, tío. He deslizado madre. sin camiseta, tío. Se sentía... Eso va a picar, eh, papi. No, ya me lo imagino, ya. Oh, pues... Uy, el de arriba no lo había visto. Eso fue muy heavy, así que vamos a ir con cuidado. De los errores se aprende. Y de las hostias, <risa> Más. <risa> ver aquí se parece una rueda cuarteada se diría en español se nota o no? está plana está cuadrada se nota o no aquí todo lo que sí, él sí, se sí. ha quemado de rueda para hay que decir lo que hacemos un edit todo bonito con música bonita ahí bajando la realidad es que la carretera está así <ríe> y tiene que derrapar todo el rato para no matarse a dónde vamos miquel un poquito más abajo algún sitio donde Paula pueda patinar O no tra yo no sé, yo digo que hay una hora para tres. Vamos, no, es que acaba de venir una ola y no. acabo de ver doscientas vamos a, rocas. Vamos a ver a... el pozo, ¿eh? ¿Quieres entrar a probar? Dígale, entra. Nosotros vamos llamando a la ambulancia y al helicóptero de rescate. Lo mejor es media marea aquí, yo creo. Vale. No, ¿No? media marea lo que dice ¿vale? No. <risa> <risa> dice que vamos al agua, mira. Vale. Hostia, a la bombera, vale, Jacob, Catback. hostia esta es buena, tenemos a ver. Arturito preparándolo todo, los chicos le van a dar caña así que esperemos que salga todo bien, Master Surfing Filmmaker viaja alrededor del mundo haciendo vídeos de sur, es el puto amo y ahora lo tenemos con nosotros, con bueno, un remix de sus tomas no, Ahí. vale, <risa> entro, tomas, it it up, pick it up, pick it up, pick it up. Epical. para que no se te queden gotitas, a esa bien de saliva, dejar un poquito y ya let's go, Yo. al agua. Primera ola, ahora me está doliendo. Primera ola, he caído encima de las quillas y la verdad es que ni me había dado cuenta, pero estará un poco pixelado, pero. Muy pixelado, no sé si se verá nada. Ah. Bueno, bueno, vamos a dejar. Ah, ¿Tengo déjalo. el culo desgarrado o no? Sí. <risa> a ver, va a estar todo borroso, si no vais a ver nada, lo siento. Me da un poco de palo, palo reírme por si se me sale el estómago por el ojete. Lo mejor de todo es que no ha salido del agua, sino que ha seguido surfeando como si nada. Ya lo descubriremos Ahora me está doliendo, ¿eh? ahora me siento mal, eh. Suerte que llevaba neopreno. Ya te sí, no, digo, Conea, Llega, llegas a ir en bermudas como yo y Y ¿Se pone rellizando. mi bañador para mancharlo de sangre? No, pero este es negro. ¿Qué quieres que me vayan? ¿Pelotas? No, con, con tus pantalones. Con el culo de carrao. Vale, vale, vale. Este es negro, me he puesto el que menos iba a manchar. Hostia, cuando he visto la foto he flipado, tío. Tú, pero, bueno, ya ver el vídeo. ¿En el vídeo se ve bien? No. No, pues vamos a enseñarlo bien, tío. Vamos a tener un recuerdo de esto. Vale, voy a enfocarlo no, no, no. bien de cerca, a ver. enfoca bien, vale. A ver, espérate. Espérate más iluminado. Qué asco. Sí, con los ojos me asusté un poco. ¡Oh! Qué asco. Ah, oh, no, se lo jete, es. Carne, es carne. ¡Wow, vámonos. Es carne, es carne. Es carne. Alex, estás fatal. Me oh, le... oh, oh tres sangre en las piernas. Ah, sí. Antes me he visto sangre en el pie. Ahora sí, lo entiendo. Y no tienes calzoncillo sí, también no porque vas a sangrar en el coche. Vamos a ir ahora al médico. Pero no. Estamos en el médico. Aquí tenemos a Alex, mega puteado. Le acaban de pinchar ese culito. <risa> Testimonio de Alex. Quiero que me lo cosan ya, tío. Tengo medio culo colgando ahí. Esto va a ser muy explícito para ponerlo, pero merece el problema ¡Oh, Dios! Se ve la sangre ahí. ¿eh? Sí, muchísima. Ha sido una sesión muy risas. Nos hemos partido el culo. Me entra una enfermera y pregunta: Tía, ¿Cómo te hiciste eso? No sé qué. Yo, en una orgía. <risa> la se Estaba sangrando, que flipas? Oh, no. eh... Yo estaba sentadita ahí, sin hacer nada Me contrataron de ayudante de enfermera Tuvimos que eh, sacar un montón de papel para pararlo todo Porque no paraba de sangrar, estaba todo el suelo chorreado, toda la cama Los médicos flipando Sí, yo lo escuchaba al médico, yo me... eso es lo que me rayaba Lo escuchaba tío, en plan... Tío, esto no para sangrar, esto no para sangrar, esto no para sangrar Y compré un regalito <risa> Un regalo para no compartir, tío, usted. ¿sí? Dos regalos <risa> Cheat day. ¿Cómo se siente? <risa> Con el culo partido. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me venían pedos y sentía como me estiraban oh. con la costura y, y se, me venía el pedo y yo, ¡ay que se me sale! ¡ay que se me sale! Y la tía estirando la costura. Pero a mí quedaba muy heavy porque no sabían si tenía sangrando el ano o solo lo de al lado. Y por suerte, solo tengo herida en lo de al lado, pero es bastante, bastante profunda. ¿Cuántos puntos dices que tengo, Miguel? Seis. Eh, te lo has oído, bueno, eh. Lo ha dicho Juan. Ah, ah, vale. ah, vamos a llamar a Juan. Juan? Hola. Ah. ah. Juan, cuéntame culandrón qué ha pasado. Bro cogí una ola la primera en el, bueno es una ola así un poquito peligrosa cuyo nombre no puedo decir y en la primera ola brother caí de culo encima de las quillas y sentí que me había hecho daño tío pero como un golpe y ya está y seguí surfeando y luego cuando salí del agua le digo de coña Paula. Paula inspecciona el culo que creo que me lo he roto surfeando no sé qué y tenía un puto trozo de carne colgando. Oh. Paula oh. sí. Paula me miro con una cara, tío, que sí. yo… Muy heavy, tío. Parece que se les salieron los intestinos por ahí, eh. Con el trozo ese de, de, de carne, de grasa que se les ha salido, ya no se puede hacer peso negro. Se le tiene que hacer peso blanco y negro. Tú con el culo roto y yo otra vez con el ligamento jodido. Wow, esperemos que sea poco, el, en el blog lo van a saber. Juan se ha vuelto a joder el ligamento, no sabemos cuánto. Vale, va, que sea poquita cosa. Vale, papi, venga. Ah, a ver cuándo vamos por castiones, vamos, nos unas risas. Sí, alguno vale, vale. con lo suyo, nos partimos el culo. <risa>